Seguimos con toques, digamos, antiguos de maneras de tocar, probablemente pues, más ligado y más, como digo, cercano al estilo de la gaita de Fole. Vamos a tocar un charro y las jotas del tío chiflero. Victoriano Santiago y su hijo, y su hijo Anico, por Victorianico, aprendió a tocar con Ignacio Méndez en Quiruelas de Vidriales. Eh, que este Ignacio Méndez también tocaría bastante en la provincia de León. Vamos a hacer el baile charro y las tres Jotas que tiene, J corta, J del medio y J larga, todo repertorio del tío chiflero, Victoriano Santiago y su hijo Anico, de eh, Faramontanos de Tábara. <risa> Esta manera de tocar, deslizar los dedos por los agujeros, recuerda una vez más eh, algo que hacemos con mucha frecuencia también en la gaita de fole. Por eso que tanto el charro, en modo menor, y, que no tiene sensible, tiene subtónica eh, por debajo de la, de la fundamental, a un tono, eh, como las antiguas gaitas, y luego esta manera de tocar, deslizando los dedos en la parte de arriba, Recuerda mucho al lenguaje de, eh, de la gaita, de fole.